Mi nombre es Jonathan Guillén. ¿Qué tradiciones tienes en Chile? Tradiciones. A ver, ¿Cómo? Por, por de donde vengo yo, que es de Iquique, tenemos una suma de muchos, de muchas tradiciones, porque es una ciudad que han llegado muchos inmigrantes, y además que también llega gente de Bolivia, de Perú, de Colombia. Entonces una mezcla de varias tradiciones. Pero netamente chilena, podemos decir, eh, puede ser lo que más representa la parte central de Chile que son tradiciones como las comidas típicas las bebidas típicas también que país. pero en Iquique por lo menos en donde vivo yo hay una mezcla de tradiciones de varias de costumbres desde que se fundó ahí ¿Cuál es tu hobby? Mi hobby eh, en realidad me gusta jugar al fútbol, ¿ya? porque en, en el fondo la poesía para mí no es un hobby, es mi trabajo. Entonces, si yo te dijera que mi hobby es escribir poesía, no es así. ¿ya? La poesía es mi trabajo y mi hobby es hacer las cosas que me divierten. ¿Cómo son tus culturas en Chile? ¿Cómo son, perdón, qué? ¿Cómo son tus culturas en Chile? Mi cultura. Bueno, mira, la cultura yo tengo entendido que es todo lo que el hombre hace. ¿Ya? Entonces, todo lo que hacemos en Chile tiene que ver tiene que con la historia de, de nuestro país, por lo menos lo que te explicaba de mi zona de Quique. Que tenemos variadas costumbres, que son cruzas de, de, de varios países de, de inmigrantes. Y esa es nuestra cultura, cómo nos comportamos, qué es lo que comemos, cómo nos vestimos. Eso también es parte importante. ¿Qué te parece Bolivia? Bolivia a mí me gusta mucho, eh, yo tengo bastante nexo y, y afinidad con, con este país. Bueno, el hecho de que nosotros seamos del norte de Chile, de Iquique, tenemos la facilidad de eh, viajar eh, a Bolivia ¿cierto? en distintas épocas del año, por tanto Bolivia para nosotros representaría, o al menos para mí, casi una segunda casa. Es un país muy bonito, la gente es muy tranquila, es muy alegre, amable. ¿sí? muy amable. Y eso a todo el mundo le gusta, entonces donde uno, donde uno va y se siente así de cómodo, es algo bonito. ¿Qué lugares te gustaría conocer de Bolivia? De Bolivia, <coughs> me han hablado muy bien de Santa Cruz, de las mujeres de Santa Cruz. Son muy bonitas. ¿eh? ¿Sí? ¿Te gustaría conocer sí, Santa Cruz? Sí, son bonitas. <risa> entonces si tú me lo recomiendas voy a ir a Santa Cruz, pero no, pero yo he estado en Oruro, hace poco estuve en Sucre, en Potosí. Y sí, me fascina Bolivia por, por la gente, sobre todo, la gente muy amable Y eso es lo que, como dice Jonathan, me, por eso es agradable siempre a Bolivia. Y como estamos cerca, somos visitantes recurrentes. ¿Qué platos, ¿Qué platos típicos hay en tu país? Eh, las cazuelas, que es una especie de caldo, como caldo de gallina. De, o, de, o de carne de res. ¿sí? Se hace de distintos tipos de las dos. Eh. La empanada, eh, el charquicán. Eh, una mezcla de, de papas con verduras. ¿sí? Productos del mar Maricho, pescado del pescado, mar pescado, Ceviche. ¿Qué te, qué te parece el clima de Bolivia? Ahora, estos días que he estado acá, muy bueno. Que he estado soleado. Sí, de hecho, he sufrido un poco, me duele un poco cuello, el cuello, no, por, por el sol... Te arrojo por, ¿no? por el sol, por rojo por el sol. Pero no, agradable. <risa> agradable. ¿Agradable? Sí. Y se parece también al prima que tenemos en equipo, entonces. Sí. Normal, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué es? lugares le gustaría conocer? De mí? ¿De ¿A mí? de Rurrenabaque, me no gustaría conocer, Me no gustaría conocer los delfines rosados allá en Rurrenabaque. No. ¿por qué no? <risa> y, y la, y la, la selva boliviana, el chaparre, esas partes. esas partes allá que no. no un poco más difícil llegar. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo te expresas tus sentimientos al escribir tus poesías? Mira, trato de. <coughs> Eh, cuando escribo, de plasmar, eh, de plasmar siempre lo que, lo que más o menos siento, porque cuando uno lee a un escritor y uno, uno nota cuando está mintiendo o cuando realmente no siente lo que escribe. Entonces es súper importante escribir, buscar con, buscar con palabras eh, explicar un sentimiento, ya sea de amor, de soledad, de frustración, de rabia. Por lo tanto, es lo más importante, creo yo, eh, para, para escribir. Para, para, para, para que sea verídico lo que tú escribes para que te comprendan y para que te crean ¿Cómo lo tomó tu familia al ver que tú eras poeta? Eh, mira sabes que en un principio como que no lo entendieron muy bien o sea pensaba que prácticamente yo estaba perdiendo el tiempo ya. cosa que tiene algo de verdad también o sea uno viene a estos encuentros ¿cierto? y se dedica no solamente a hablar de poesía o a recitar poesía sino que también a conocer. Eh, a, a conocer a los otros poetas ¿cierto? a conocer las ciudades, las fiestas entonces en un principio les costó un poco entender pero después con el tiempo se fueron dando cuenta de que es algo que realmente vale la pena realizar porque como decía Roberto ¿cierto? la honestidad es una parte fundamental dentro de la poesía entonces al, al ser honesto al escribir cierto, no, hay, no tendría nadie por qué cuestionarte lo que estás haciendo y uno no debe permitir que lo cuestionen tampoco Sí, y, y eso y es punto. Si no hay más, debería opinar acerca de eso. ¿Cómo te llevas con tu familia? Yo creo que bien. Creo que bien. Yo vivo, <coughs> vivo solo en Iquique, pero en Iquique también vive mi, mi madre, mi, mi abuela, y con ellos no tengo ningún problema. Todo lo contrario, me llevo súper bien. familia normal, ¿no? Sí, claro. <risa> Yo, me celebran mucho que yo escriba. ¿no? ¿Cuántos libros tienen sobre la poesía? ¿Publicados por mí? Sí. Uno solo. Que lo publiqué precisamente aquí en Bolivia, en La Paz. ¿de dónde sacan las poesías? Eh, tiene harto de experiencias personales en realidad. Porque si, si bien eh, no... no no es recomendable ¿cierto? tratar de inventar o tratar de mentir cuando uno trata de escribir entonces lo que surge de uno, que nosotros llamamos poemas eh, parte muy, muy desde adentro, o sea, muy de lo, que, de lo que yo soy en realidad ¿ya? Y, y también hay una cuota de observación, de vivencia de cosas que te cuentan también por ahí o sea, cuando uno escribe igual tiene que tratar de tomar un, un multiverso completo en el fondo no es solamente una sola cosa, son muchas cosas que llegan para que tú puedas generar un texto, un poema. ¿Cómo es el clima de Chile? Mira, como Chile es un país muy largo, tiene tres tipos de clima bien marcados: que es el de, para el sur. El lado norte, que limita con Bolivia, eh, es más bien cálido porque es, es, es desértico. Después la zona central, ya hay más vegetación, y es lluvioso, es frío en invierno, y caluroso en verano. Y ya en la zona sur, ya es, es, es más fría, llueve casi todo el año. Hay nieve. Hay nieve. O sea. Por eso se divide en esos tres sí. ¿A qué te expresas al hacer tus poesías? ¿Qué, qué expreso al hacer mis poesías? Eh, expreso de alguna manera cómo me he formado como persona. Cuando yo escribo trato también de que esa escritura sea un registro de cómo ha sido mi vida y de lo que yo he vivido y observado a lo largo de ese proceso. Entonces, cuando, cuando quiero expresar algo, cierto, expreso lo que lo que soy, en definitiva. ¿Sí? O sea, sin, sin, sin maquillaje, como van diría por ahí. Claro. ¿Qué clase de poesía te gusta hacer? ¿Qué clase de poesía? Me, me, mira... Eh... Yo estudié en sociología, entonces, por aquello me gusta mucho lo que tiene que ver con la observación. Yo entiendo la poesía como un proceso de observación en donde uno describe las, las cosas que suceden o como uno las entiende, ya sea para bien o para mal. Entonces, yo, yo por lo menos entiendo la escritura como un proceso social, o sea, el poeta debe, debe, no debe callar, por ejemplo, el hambre o la injusticia. Y yo me siento comprometido con ese tipo de. de... ¿Qué tradiciones tienes en tu familia? Eh, bueno, mi familia es particularmente un grupo muy unido. Nosotros por lo general siempre estamos reunidos en torno a, a, a la mesa, a las comidas. ¿ya? Eh, y bueno, y también. El hecho de contar, contar historias, de conversar, la sobremesa que se llama, cuando uno termina de almorzar o de comer, se queda ahí en la mesa hablando, contando historias. ¿ya? Sí. Y eso sirve también para el proceso de escritura. O sea, las tradiciones que, que, que hay en mi familia también me han ayudado a, a poder desarrollarme como escritor. Sí. ¿Qué lugares han visitado en Chile? Chile. Por, en Chile, mira, conozco desde Arica, que es la primera ciudad desde el norte que limita con Perú, hasta el sur, hasta la novena región, Temuco. ¿ya? Y bueno, todos los ciudades intermedias, Coquimbo, El Paraíso, yo viví en Valparaíso, estuve en es Santiago, que es la capital. Y después de Paseo, he ido a Concepción, Temuco que es la, lo más al sur que he llegado, pero todavía Chile continúa más allá de Tenerife. pero por lo menos hasta ahí está esa zona. Um, si fuera el, este el último día de tu vida, ¿qué sería lo último que harías? Morirme. <risa> <risa> no, yo creo que yo creo que eh, buscaría eh, tratar de remediar, de disculparme con algunas personas a las cuales no. Se pudo. En algún momento puede haber dañado y disfrutaría nomás. No, queda, no quedaría otra que disfrutar hasta el último minuto. Irse de tranquilo. Terminamos con conmigo. Ya fuera. <risa> Me salgo del foco. ¿Cuántos años tiene de hacer poesías? A ver... 15, 16 años. 15, 16 años atrás. ¿De qué edad te gustó la poesía? Yo creo que cuando aprendí a leer me gustó inmediatamente la poesía. Y, y la literatura en general. Sí. Eso ya hace mucho Ya, chiquillo, gracias. Muchas gracias a ti. Ya. Up. Yeah.